Vamos pa' lo puro. Pistola yo le aquel el seguro y te juro Hoy Vamos pa' lo puro, al los le susurro, Quiere que a mi pistola yo le baje el seguro y te juro Lo malo con ella curo De la cintura la capturo Le gusta la muya a los bandoleros Quiere que llegue pero que es un secreto La puse buscar y nunca pone pelo. Pasa a buscar y nunca pone pero, Pues a mami me va tiro con todo el dinero Me quiero tus ojos para usarlo de colgante Vos sos mi bellaca, yo soy tu maleante Sabes que le doy bala a todo el que sea haga picante Que se atreva a tocarte, yo se la vacío en un instante En la calle me persiguen porque mi nombre hace ruido No, no la tranquila, donde andemos yo te cuido Sé que tengo mis problemas y que sentí que te descuido Que estoy muy metido en esto y en esto necesito la mami. No sé si llega a ganar un Grammy, pero si pebe me sale, dale, no vamos a Miami Cuidadito que a su ola se la lleva a mi Sonami, hasta en la muerte Capsuleando, ya soy tu chuboso Le gusta la movie a los bandoleros, quiere que llegue pero que es un secreto La paso a buscar y nunca pone pero, pues a mami me agarro tiro tiros con todo el guero Le gusta la movie a los bandoleros, quiere que llegue pero que es un secreto La paso a buscar y nunca pone pero, pues a mami me agarro tiro tiros con todo el guero la orquesta bajan los kilos, nunca la venta. Me dice, estate tranquilo, piensa más de la cuenta. Quisiera darte y no en nuestro país de fiesta. Si me llevo a pegar y estamos juntos, te pago el buril y la teta. Te compro una chipeta, no muy la 40. No volvemos al barrio a 130. El motor como ella se calienta. Si alguno se está cerca, mami le forma una balacera. Me encima, a ella le dedico toda mi rima. Si llego a pegar, igual no salgo de la esquina. Se me sube encima, a ella le dedico to' mi rima Si llego a pegar igual no salgo de la esquina Me llego a los míos pa' la cima Si llego a perder esa baby pierdo la vida Le gusta la movida a los bandoleros Quiere que llegue pero le espero, que es un secreto La paso a buscar y nunca pone pero Pues a mami me agarro a con todo el guero Le gusta la movida a los bandoleros Quiere que llegue pero le espero, que es un secreto La paso a buscar y nunca pone pero Pues a mami me retiro tiro con todo el guero Ey, el surf a que el niño trajo mami Con el diamante, baby La calle